¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo es? Eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabais de menos? ¿Sí? Oh, qué monos! Pues ya vosotros no, no, ¡huecos! ¿Cuál es la palabra correcta? Teno, obtengo, Ob obteniera. Tengo, obtener... Punto sirio. Déjame en los comentarios las respuestas, si quieres, de el test. Si has acertado todas... Bueno, vale, la primera la has acertado... Vale, te voy a dejar un poco de tiempo porque la primera creo que no he dejado ni tiempo. ¿Cuál está bien acentuada? Imágenes con acento en la. Imágenes, ambas son correctas. A ver si averiguas cuál es. Imágenes, con acento, la, ¿la has acertado? ¿Sí o no? Eh, ¿Qué frase es correcta? Había tres personas. Había tres personas. Hubieron tres personas. Aquí hay dos tipos de pasado. Hubiera y había. Vemos el, el universo. Origen, en serio. En serio. ¿Quién escribe origen con J? ¿Quién escribe origen? Es la segunda. Porque aquí, si tú pusieras, por ejemplo... Vamos a comer galletas. Si la coma, eso significa vas a comer galletas. Pero como está la coma, estás llamando a los niños para comer. ¿Cuál está bien escrita? Hablé con el expediente. Expediente no. Expediente es un documento. ¿Cuál, es la? ¿Cuál está bien escrita? Hablé con el ex presidente. Hablé con el ex presidente. La segunda. Porque si fuera todo junto es una palabra, ¿vale? Cuando se pone por separado de la palabra, se refiere a antes. Ex-presidente, por separado, ex-presidente, espacio significa el anterior presidente. ¿Cuál es la frase correcta? ¿Trae agua y hielo? Ya empezamos mal. Trae agua y hielo. Es la primera, porque lleva H. Si no llevara H, sería esta. Cuando empieza por H y luego empieza por I, entonces sí va la I. Porque no empieza con I. Ahora te lo explicaré a esto. Es la primera, ¿vale? Y punto, no hay más. Trae agua y hielo. Porque va la H primero. Pumas arriba. La conjunción y la Y, ¿vale? No varía si la palabra Siguiente comienza con el, con el diptongo de I más otra vocal.